Va a dar un paso de gigante para ser el primero de grupo. ¡Empieza el partido! La primera posesión es para el equipo de Arsen Wenger. Retrasando la pelota Carl Jenkinson. El origen con Seria Casmoura para botar el saque de esquina. la pelota del brasileño. ¡Ojo a y dentro del área! El balón que acaba despejando Coquelin. La repetición fue Kieran Gibbs ¿eh? el que la sacó. Y Thiago Silva el que remató ese balón. Que prácticamente se encontró en ese barullo dentro del área. Y el 0 a 0 entre Arsenal y Paris Saint Germain. Mota. Mota para Matuidi. Ojo que buen movimiento. Puede marcar. ¡Gol! ¡Gol! Pase delicioso en profundidad para Blas Matuidi. Parecía que podía disparar. Pero no. Fue generoso. Y le dio una asistencia espectacular de lujo para Edison Cavani. Que adelanta al Paris Saint Germain. No hay fuera de juego. Ya de... está la repetición de Edison Cavani. ¿eh? Y la celebración del futbolista uruguayo. Y también de... toca con calidad. Ojo ahí al error de Krechovia. Que Socil recibe... El alemán encuentra a Alexis, quiebra a Alexis, cae Alexis y pita penalti el colegiado. Pita penalti. El error de Krichoviak es grave, maravilloso el pase de Ocil. Y ahí está la acción de Krichoviak. Y ahí la primera toma no lo vimos. Vamos a ver en esta si el pie del polaco. Impacta en el de Alexis, que acaba cayendo. Descanso. De lo que hay el colegiado. Ahí va Giroud. En la salida, el polaco que acabó haciendo penalti sobre el chileno Alexis Sánchez, lo indicó el colegiado, y el francés, Olivier Giroud, que deja en tablas este precioso encuentro, que ha de decidir si Arsenal o Paris Saint-Germain acaban liderando este grupo A de la o Cavani. Será Moura. La pelota se va al travesaño, porque ese balón se colaba para adentro y por muy poquito no lo hizo. Se quedó haciendo la estatua y el balón se fue prácticamente a la cruceta. ¿eh? Ahí está Alexis. Alexis abre el juego para Jenkinson. Jenkinson la pone de primeras, ojo a Ramsey que la pega, el rebote, gol. ¡Gol! sea de fortuna, también cuentan el autogol del equipo del Paris Saint Germain, el conjunto de Unai Emery, que ha tenido muy mala suerte en esta acción combinativa, en esta serie de carambolas, remate de Ramsey, la pelota que intenta a despejar. y Berratti en plena portería, le está dando la victoria, ojo a Cavani, que cae dentro del área, el colegiado no indica, de Lucas Moura es una delicia. Y ahí está Lorenzo Shelly. que ahí en esa toma parece que no hace nada, es ¿eh? sobre Cavani, que se lleva al esférico, no indica nada colegiado Ramsey con Giroud, Giroud puede golpear, ahí va Giroud, Giroud jugando con Alexis, Alexis en la frontal, ojo al centro, segundo, palo, la pelota. Por muy poquito el futbolista Gales, el centrocampista del Arsenal, la tuvo, el que lo vote. La pelota que busca el segundo palo. ¡Ojo! A ese balón, el cabezazo y el gol. ¡Gol! Lucas Moura! En el 76 de partido. Igual a el choque el Paris Saint-Germain. Ha tenido algo de fortuna. Ahora el cuadro de una Yemedi toda la que no tuvo. ¿eh? Con el autogol de Berratti. Ahora recoge Moura, ojo a la velocidad del brasileño, puede tocar para Cavani, Cabani que va a controlar, puede plantarse delante de Ospina, buscó la base Ina. buscó un gol maravilloso. En la banda derecha ante el Tiago Silva, Alexis en cara, vamos a ver a Alexis, busca la frontal ahí Aaron Ramsey que la puede pegar a bote pronto, es un Cavani eh, que dispuso de esta mejorable oportunidad, que buscó la base. A cuatro. Conduce Benarfa en la banda derecha para Lucas Moura. Ante él Kieran Gibbs. El centro de Moura. ¡Uh, uh, uh! El remate de cabeza de Edison. Crible oportunidad de nuevo para el uruguayo que perdonó con la testa. Vaya centro de Lucas Moura. Y ahí está la opción. ¿eh? Yo creo que un pelín adelantado. Muy difícil de ver. La ha tenido Edison Cavani para la victoria del equipo de Nayemeni. Va a dar un paso de gigante para ser el primero de grupo. ¡Empieza el partido! La primera posición es para el equipo de Arsen Wenger. Retrasando la pelota Carl Jenkinson. El origen con Celia Casmoura para botar el saque de esquina. En la pelota del brasileño. ¡Ojo a Cavani dentro del área! El balón que acaba despejando Coquelin. La repetición fue Kieran Gibbs eh, el que la sacó. Y Thiago Silva el que remató ese balón que prácticamente se encontró en ese barullo dentro del área.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 Y ahí está Lorenzo que ahí en esa toma parece que no hace nada, es ¿eh? sobre Cavani, que se lleva el esférico, no indica nada el colegiado, Ramsey con Giroud, Giroud puede golpear, ahí va Giroud, Giroud jugando con Alexis, Alexis en la frontal, ojo al centro, el segundo palo, la pelota. Por muy poquito el futbolista Gales, el centrocampista del Arsenal, la tuvo, al que lo bote.